Gracias, señor vicepresidente. Eh, les agradezco que apoyen la derogación de la reforma del Partido Popular, pero no podemos aceptar sus enmiendas porque no vamos a renunciar a derogar también su reforma de la justicia universal, que, recordemos, fue apoyada en su día por Partido Popular, Convergencia y Unión y PNV. Con su reforma, la Audiencia Nacional solo podía investigar delitos contra la humanidad cometidos en el exterior si los acusados se encuentran en España, algo ya de por sí muy complicado, si alguna de las víctimas tiene nacionalidad española o existe algún vínculo de conexión relevante en España. Y eso es una limitación a la defensa de los derechos humanos, a la que nuestro grupo no va a renunciar. ¿O acaso creen que el mundo está mejor ahora que en el año 2009, cuando ya tanto Iniciativa pre cataluña Vers como Izquierda Unida nos opusimos a su reforma? Eso es coherencia y no cinismo, como manifestaba Usted, señoría, reforma, reforma que les recuerdo introdujeron de tapadillo, con una reforma express introduciendo un elemento tan importante como la justicia universal en el seno de una propuesta sobre la Oficina Judicial y sin el consiguiente debate parlamentario. ¿Qué les pasó a ustedes cuando estaban en el Gobierno, que pasaron de un gesto valiente como fue retirar las tropas españolas de Irak? a negarse a perseguir penalmente los delitos más graves conforme al derecho internacional, el crimen de guerra o el genocidio, sin que importe el lugar de comisión, como exigen los tratados internacionales ratificados por España, es que su reforma también incumple el cuarto convenio de Ginebra, que establece en su artículo 146 que cada estado parte tendrá la obligación de buscar a las personas acusadas de haber cometido u ordenado cometer una cualquiera de las infracciones graves y deberá hacerla comparecer entre los propios tribunales, sea cual sea su nacionalidad. Miren, su reforma ya fue un paso atrás indiscutible y además un paso injustificable, reduciendo la justicia universal a dos criterios: territorialidad y nacionalidad. Y curiosamente. Quien definió la justificación de su modificación de la ley fue la actual ministra de Sanidad, señora Dulos Montserrat, en su intervención en el Congreso y leo textualmente «La evolución seguida por los tribunales de justicia y, especialmente, por la Audiencia Nacional en el ámbito de la justicia internacional, afecta a nuestras relaciones internacionales y genera conflictos diplomáticos». Esa fue la razón de su reforma y ahí no va a encontrar nuestro apoyo. Todo iba bien cuando se perseguía a asesinos del Tercer Mundo, ex dictadores derrocados, pero cuando se piden responsabilidades a Israel por los bombardeos indiscriminados en la, franca, en la Franja de Gaza o al ejército de Estados Unidos por el asesinato de José Couso ya es un problema y subordinamos la justicia universal a la realpolitik. Pero por eso no, van a no vamos a aceptar sus enmiendas, porque nosotros queremos una justicia universal como instrumento de lucha contra la impunidad, sin debilitamientos. Gracias. Gracias, senador Comorera. Pasamos a